choferes de camiones cisternas se concentraron en la parte frontal del acueducto de la parte alta de esta ciudad de San Francisco de Macorís en protesta porque las autoridades le han restringido el llenado de los mismos para la distribución de agua potable. Los protestantes colocaron sus respectivos camiones en la parte frontal del referido lugar para llamar la atención a las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). La situación es la siguiente. Aquí estamos en protesta, no en contra de Napa, sino en contra de llenadero. Que los llenaderos nos, lo, nos lo han cogido unos choferes que han venido de San Cristóbal y de otra parte. Y a nosotros nos van para hacer una vieja boca de agua sucia. Y ellos aquí gozan de sus privilegios. Qué bueno, ¿eh? Entonces, nosotros queremos, no queremos guerra, porque no declaran la guerra con, con, con, con ella, Pero qué surge vean cómo estamos parados. Y ellos vinieron y llenaron aquí, y nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Es que llenemos todo aquí, no llenemos ninguno. No, esos camiones son alquilados. Esos no son camiones que ni siquiera son de INAPA. Son alquilados de INAPA. A verdad los choferes les pagan 4.500 pesos por cada camión y les regalan el combustible. Y después de eso, ellos venden el agua también. O sea, que no se conforman con lo que les pague el Estado. Y Ellos también la negocian a la espalda de uno. Y los ingenieros lo saben, ya se de la vida goya. En tanto, la Junta de Vecinos del sector Hermanas Mirabal, hace un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema. Martina Bautista, presidenta de la entidad, expresó que fue a base de luchas que se construyeron las calles de esa barriada para que ahora los mencionados camiones la destruyan. Estamos haciendo un llamado. Si el ingeniero Juan Carlos, por favor, no puede resolver esta situación, estamos haciendo un llamado. A las autoridades de INAPA de la capital que vengan, que vengan a solucionar este problema, porque hasta tanto esto no se solucione. Nosotros no vamos a permitir ni llenadero de uno, ni de llenadero de otro. No es con esto. Estoy diciendo que estamos a favor de ellos, ni en contra tampoco, pero sí a favor de nuestro sector. Porque la situación que se está viviendo aquí fue, como te dije, algo caótico. Miren la calle como están todos rotas. Y que lleguen 12 camiones que ellos tienen, y 12, y 20 de estos son 25 camiones, entonces la calle aquí se nos van a destruir. Aquí se quemó mucha goma, se, se corrió mucha sangre, se dio mucho tiro. Entonces nosotros lo que no queremos es que eso vuelva a suceder. Nosotros lo que queremos es soluciones. Las autoridades que vengan, por favor y se reúnan con nosotros a ver qué situación ellos van a tomar ante esta, ante esta, esta, esta problemática que está pasando aquí en nuestro sector. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.